Yo me llamo Diego Reciclado y yo hago música infantil, hago rock para niños y niñas. Y hoy día les voy a contar mi historia, cómo yo me encontré con estos instrumentos reciclados y me llaman maracas ocho. Estas que se llaman zampoñas, que las hice con unos tubos de PVC y unos corchos y Muchísimas gracias, lo que yo les traigo la propuesta se llama Rock Infantil y es un poco música con pedagogía A mí me dijeron que los niños y las niñas ya ahora ya no se asustan con nada Con esto de la tecnología ya no les da susto A ver si ya no se asustan con nada, a ver si, a ver si ya no se asustan, a ver ¿Se asustaron? Es verdad, los niños y las niñas ya no se asustan con nada, a ver, a ver, a ver si no se asustan con nada, a ver, a ver ¿Se asustaron? Las de hacerle cosquillas a quien está al lado tuyo, si tú tienes muchas ganas de hacerle cosquillas a quien está al lado tuyo, si tú tienes la razón y no hay posición, no te quedes con las ganas de hacerle cosquillas a quien está al lado Coreografía. ¡No! ¿Les parece fácil? Sin entrada a los libros Guinness. Es facilito tenemos que quedarnos todos quietos y nos vemos el récord de congelados. ¿Listos y listas? Pero para que sea más divertido, vamos a hacerlo desde mi número favorito, que es el 8. Y dice así: 8, 7. tenemos que estar todos congelados 3 horas con 45 minutos para romper el récord Guinness no, no, que nadie se mueva para romper el Guinness tenemos que estar 3 horas ya me pica la nariz híjole ah, pero ¿saben qué? aquí en la caseta nadie ha hecho el récord de congelados eso quiere decir que rompimos el récord